Periodismo en literatura es una asignatura optativa del grado de periodismo. Vincula estas dos disciplinas y trata de dar una perspectiva histórica del desarrollo del periodismo literario. El objetivo fundamental es la adquisición del conocimiento de los grandes autores que cultivaron el periodismo literario. El segundo objetivo es profundizar en el conocimiento de los grandes periodistas de los géneros periodísticos como la entrevista, la crónica, el artículo de fondo o un reportaje. Los alumnos tendrán la oportunidad de ejercitar sus conocimientos literarios y periodísticos realizando dos trabajos. Se trata de poner en práctica las competencias adquiridas durante el curso. El temario es muy amplio y abarca desde las primeras relaciones de sucesos que aparecen en el siglo XV hasta el periodismo actual. Vamos a conocer las épocas más destacadas del periodismo literario y los autores imprescindibles para hacerse cargo de la asignatura. Además, estudiaremos la época de la ilustración, el romanticismo, las vanguardias. Se analizarán los diferentes estilos de autores como Mariano José de Larra, Gustavo Adolfo Becker, Emilia Pardo Bazán, Camilo José Cela, Miguel de Libes y otros grandes nombres de la literatura española contemporánea apreciaremos la gran riqueza de temas, vocabularios, estilos, a través de las lecturas de grandes textos periodísticos. Los contenidos de la asignatura estarán a disposición de los estudiantes en el aula virtual, después de cada clase, a excepción de algunos textos que se cargarán antes de la clase para poder analizarlos de, de antemano. Las propias clases también estarán disponibles en el, en el aula virtual a través de TV de la Universidad de Rey Juan Carlos. Las pruebas de evaluación consisten en dos trabajos individuales y uno en grupo. Primero, eh, el primero de los trabajos es redacción de un artículo de actualidad. El tema es libre, es decir, el alumno optará por el tema de actualidad que prefiera. El segundo trabajo individual consistirá en escribir una crónica o una reseña, una entrevista u otro escrito periodístico de carácter literario. Tanto el género como el tema están absolutamente abiertos para, a, para que el alumno pueda elegir libremente. El trabajo en grupo consistirá en la exposición sobre un autor o una época del periodismo literario. Este trabajo se presentará vía telemática a final de cuatrimestre. El grupo de trabajo no excederá de cuatro personas. Finalmente habrá un examen final cuyas preguntas versarán en torno al temario y autores estudiados durante el cuatrimestre. Pueden contactar conmigo a través del correo electrónico o el foro general. Las tutorías tendrán lugar previa solicitud y confirmación por mi parte. Las tutorías se llevarán a cabo a través de la herramienta de videoconferencia, foro o correo. Les invito a participar en las clases. Muchas gracias y hasta pronto.